pues si queréis, damos comienzo. O sea, primero, agradeceros mucho a, a, a los presentes, eh, el que estéis aquí a estas, a estas horas de, de, del amanecer, ¿eh? que además con el cambio de hora, vamos, no sé vosotros, pero yo estoy totalmente, totalmente frito. Y entonces lo que... Bueno, eh, llevamos mucho tiempo preparando este acto, es decir, acabamos de decidir qué vamos a hacer. <ríe> y... Y, y lo, primero, yo, lo primero que quiero hacer es, es agradecer a los, a los cuatro ponentes o componentes de la mesa que hayan venido, además que hayan venido no en plan tribunal de tesis. Sabéis que cuando uno defiende la tesis se enfrenta contra cinco eh, señores y señoras, iba a decir en argúmenos, pero no, eh, señores y señoras, que encima se han leído tu tesis y encima quieren darte caña, ¿vale?, y entonces es la típica situación, además, tú te sientas allí enfrente en una mesa en la que tú tienes que estar siempre sonriente, mientras que por dentro te vas acordando de sus familias, de, de la tuya, etcétera. ¿no? Aquí, en cambio, la sensación a priori claramente es de estar, en, de estar entre amigos. Eh, y si no, se van a enterar. Eh, no, eh, claramente es de estar entre amigos. ¿no? Bueno, entonces, eh, así para empezar, eh, pues eso, La idea era que yo introdujera un poquito el libro y los motivos del libro y luego ya pues, dar pie a una, a una conversación. También habíamos pensado que eso que fuera un acto pues, muy típicamente universitario. O sea, en la universidad se dan clases, en la universidad la gente estudia, los profesores estudian, los alumnos a veces. Eh, no, todos estudiamos mucho, pero también en la universidad se busca el que haya convivencia y convivencia culta. Y por eso, bueno, a Javier de Cendra y a mí se nos ocurrió esta, esta idea, ¿no?, de, de hacer una mesa en la que hubieran representantes de los distintos cuerpos, digamos, de esta facultad, más un humanista. Y entonces, pues, que hubiera alguien de derecho, eh, Juan, que hubiera alguien de empresa, Tomás, que hubiera alguien del gobierno, el decano, el gobernante, el, el filósofo de la polis, y luego Salvador, que viniera como representante de, de, del Departamento de Humanidades, Salvador, que es catedrático aquí de, de filosofía y, y un gran sabio. De manera que tuviéramos eso, un acto en el que los de la mesa, más vosotros los del público, pues dedicáramos un tiempo pues, a hablar y a filosofar y a, y a discutir. Y la excusa, porque en el fondo no es más que una excusa, la excusa es este libro. Eh, de este libro, sobre todo saben mis alumnos, eh, que tenemos aquí unos cuantos representantes, porque en buena medida es lo que estoy siguiendo en las clases que empezamos eh, a finales de enero. ¿vale? Eh, porque de hecho, bueno, os, os quiero contar un poquito el, el origen del libro. ¿no? El libro se titula Sociales o salvajes. El título me lo sugirió la editorial Rialp, ¿Eh? que ha hecho una, una gran tarea una gran tarea de edición mi título original era mucho más soso era por qué vivimos en sociedad ¿Mm? que quizá explica más el contenido del libro pero pero era mucho más soso entonces yo eh, sociales o salvajes yo puse cara como de no sé no sé pero dije joder, qué título más más bueno ¿no? ¿Eh? vale porque además refleja muy bien muy bien la temática la temática de, de la obra Total, que el libro eh, nace porque pues el año pasado, en, en, do, bueno, en 2020, eh, pues estaba yo un poco así <ríe> hecho polvo de, pues de un cáncer, más el COVID, más unas operaciones varias y tal, y en plan optimista le dije a Ángel Barahona, que está ahí sentado, le dije que, que quería dar una asignatura, eh, alguna asignatura pensando que me iba a incorporar. Yo, me diagnosticaron un cáncer en noviembre del 19. yo hice números, y dije yo esto para marzo ya estará resuelto, eh, porque me iban a operar un 25 de marzo, por lo cual digo, bueno, el curso que viene en septiembre me reincorporo sin ningún problema. Pero ¿qué va? Yo el 25 de marzo estaba en coma inducido <ríe> y retrasaron la operación a septiembre y luego tuve otra operación en enero, de hecho el curso empezó una, eh, a los cuatro días de mi última operación, que conseguí venir a clase, eh, ¿verdad? Eh, pues más o menos eh, como con grapas en la cabeza, en el, todo el cuerpo, ¿no? Pero bueno, sí, se, Ángel me había dicho, bueno, pues, ¿qué tal si das responsabilidad social? Y yo era una asignatura que no sabía muy bien cómo enfocar. Yo tengo pues, un proyecto social en Nairobi, sobre todo en Kenia, que llevamos al colegio 429 niños y niñas, caribusana, que me encanta, pero no me parecía suficiente para montar una asignatura. ¿Eh? Y además, eh, yo pensaba, siempre he pensado, ¿no? que las asignaturas humanísticas pues, son una buena oportunidad para intentar que, pues, pensar juntos. ¿no? ¿Vale? eso era un poco el objetivo eh, de mi docencia. ¿no? Entonces yo pensaba, bueno... Eh, responsabilidad social, claro, habrá que ver, eh, habrá que animar a los alumnos a que sean responsables socialmente, pero como soy filósofo y por lo tanto un poco, un poco torturado, eh, llegará la siguiente pregunta, claro, eh, habrá que ayudarles a ser respon socialmente responsables Sí si y solo si es lo propio del ser humano ser responsable de los demás. Por lo cual, ¿por qué, no pregunto, ¿por qué no me pregunto más bien por qué motivos vivimos en sociedad y si eso hace que tengamos o no responsabilidad hacia los demás? Vale, y esta era la pregunta de la que iban a hacer ese curso y de la que ya de paso pues, eh, acabó naciendo el libro. Yo sí que tenía claro que quería empezar hablando de Hobbes y de Rousseau, que curiosamente son los dos autores sobre los que di mis primeras clases en el año en el curso 95-96. Luego nunca me dediqué a ellos, pero aquel año que yo tenía 26 años y daba clase a gente de 21 y el primer día encima me equivoqué de aula y entré en una aula que no era la mía, les coloqué la clase, a la salida me esperaba el catedrático diciendo, te has equivocado de hora, pero no he querido molestarte. Te veía muy entusiasmado. Eh, ¡Ah! Eh, un vértigo que me moría. Pues... Eh, se, se me ocurría que eran dos autores eh, pues muy interesantes para empezar. Primero porque son modernos. Segundo porque son poco conocidos. Y tercero, eh, digo, al menos en el saber habitual, porque estos sí que no se dan eh, habitualmente en bachillerato. Y tercero porque creo que son súper actuales. Vale, entonces dije, bueno, pues empezamos con, con, con estos dos, ¿no? con Hobbes y con, y con Rousseau. Luego quería hablar de mis grandes héroes, que eran Platón y Aristóteles. Y por último, pues quería hacer una referencia, digamos, a la culminación de mis grandes héroes, que me parecía que era todo el tema de la propuesta social cristiana. ¿Vale? Entonces, bueno, pues empecé a preparar la asignatura en noviembre. Empecé a pensar en darles apuntes a mis alumnos eh, para que sufrieran y tuvieran muchísimo que leer. Y entonces empecé a escribir el libro en enero. Fui dando las asignaturas... La, perdón, la asignatura iba probando en clase y si funcionaba lo iba metiendo en el libro. Y en, en marzo... No, en abril, en abril de, del año pasado, pues más o menos el libro estaba escrito. Entonces quedaba el paso final. Y es, ¿ahora con esto qué hago? Y entonces pues tuve la suerte de... Pues de que contacté con el director de Editorial Rialp, que es una editorial muy buena, que publica libros muy buenos. Eh, y, y la verdad es que tu, tuvimos una comida, Santiago de Raiz y, y yo, y me dijo que le parecía interesante el proyecto. Era una comida para otra cosa, pero yo fui arrimando el ascua a mi sardina y al final pues, le, coloqué, le coloqué el libro, que es una cosa eh, importante. Eh, ¿Qué ocurrió? Pues él, lo, como editor, lo miró un poco, me dio un buen consejo que me llevó a volver a trabajar toda la redacción. Me dijo, Javier, tus frases son muy largas. Mm. Y entonces pues dije, bueno, pues vamos a ver si consigo una, eh, una escritura más, más telegráfica, de frases más, más cortas, más breves, sobre todo para ayudar a la lectura. Muchas veces cuando uno escribe, entiendes lo que estás diciendo pero a lo mejor no lo entiende una persona nueva que lo lea. Entonces, por eso también es tan bueno dejar que las cosas las lean los demás. Lo que pasa es que cuando se las das a los demás, una de dos. O, o no lo leen eh, y, bueno, leen tres frases y no, no les da la vida. Y entonces te, te dicen, no, no, está muy bien. Entonces no te sirve de mucho. O lo leen y te dan tanta caña que dices, joder, esto, qué desastre, no lo vuelvo eh, a trabajar y tal. Bueno, entonces siempre hay que encontrar un equilibrio. Bueno, el, el curso pasado fue un curso muy bonito, estuve dando esta asignatura a un grupo de derecho encantador, que estábamos con el problema de que la mitad de los días estaban unos, la mitad otros, y luego yo encima la mitad de los días no venía porque tenía secuelas de mis operaciones, y entonces daba la clase desde casa y tal, y hacíamos lo que podíamos, y aún así nos llevamos muy bien y nos quisimos mucho, que es muy importante en, en una asignatura. Y, eh, y este año, pues justo hemos empezado la asignatura de responsabilidad social a la vez que salía el libro. Eso sí, les dije que no tenían que comprarlo, eh, que les ofrecía yo los textos eh, en su versión original y los tienen ahí en la, en la web. Pero sí que me parece, pues eso, una ocasión muy bonita. Eh, me ha parecido para mí personalmente una gozada, el, pues en esa época de recuperación. Pues en vez de dedicarme a hacer puzzles o sudokus, escribir un libro, que es más o menos igual, pero mucho más interesante, ¿no? porque es, es muy divertido, es muy divertido pues, encontrar un ejemplo, eh, acordarte de una película, eh, recuperar un libro que leíste hace 20 años y meterlo dentro de la, de la narración. Y es muy bonito, pues eso, el irlo probando en clase y el ir disfrutando pues, de, de la buena respuesta que a veces... ...tienes ¿eh? y a la vez él irá aprendiendo de las cosas que quizá no están tan bien dichas... ...y que por eso pues hay que replantear, hay que pensar de nuevo. Total, sociales o salvajes. ¿Eh? Eh, Hobbes, Rousseau, Platón, Aristóteles y el cristianismo. Y sobre todo, espero yo, pues una ocasión para que el lector... Eh, ...no se encuentre con una historia de la filosofía sino que se encuentre con una ocasión, un momento muy bueno para pensar con esos autores. Y a mí me gusta, me gusta decir que eso que no es tanto explicar a un autor como eh, utilizar a un autor para seguir pensando con él. ¿Vale? A veces se dice esa frase, no somos enanos a hombros de gigantes, pues estos cinco son mis gigantes y yo soy el enano. Muchas gracias. Buenos días a todos o buenas tardes a la hora que es. Eh, Javier, lo primero quería Ahora, ahora me veis mejor Buenas tardes, yo soy Juan Plaza, soy abogado en ejercicio, doy en esta casa, os daré creo el año que viene doy la asignatura de sistema tributario y sistema tributario Español, Sistema Fiscal en ADE, sistema tributario español en Derecho. Y ejerzo la abogacía eh, quería era para que supierais sobre todo los los más jóvenes quién soy mm, yo javier quería darte las gracias quería darte las gracias por invitarme a participar en esta mesa y darte especialmente las gracias por el regalo que nos has hecho con este libro no regalo económico sino por habernos regalado intelectualmente y habernos regalado esta obra y lo digo de verdad y no porque es obligado, puesto que estoy en esta mesa y puesto que eres mi amigo. Lo digo de verdad porque es difícil encontrar una obra en la que con la debida profundidad se aborden unos temas tan eh, de actualidad y además con rigor, como digo, y a menos, y de una manera amena. A mí me ha sorprendido cómo ha podido traer a la actualidad a Hobbes. ¿Cómo ha podido traer a la actualidad a Platón? ¿Cómo ha podido traer a la actualidad a eh, Rousseau? ¿Y por qué estoy yo aquí y de qué solamente voy a decir dos palabras? Sociedad, claro, derecho y sociedad es un binomio inescindible. ¿Qué derecho se necesita en una isla desierta? Desde el momento en que hay un grupo humano, surge la necesidad de reglar al menos la convivencia. Por tanto, derecho y sociedad es evidentemente binomio inescendible. Eh, ¿El hombre es un ser social? Eh, yo creo que es indiscutible. Parece mentira que Rousseau dijera lo que decía del hombre salvaje y que la sociedad realmente parece mentira que Rousseau dijera lo que decía y encima parece mentira que Rousseau haya pasado a la historia como, como una especie de, de, de dios con esto del contrato social, y parece también que es el padre de la democracia, cuando eh, eh, acabó afirmando que la sociedad había pervertido al hombre. Me hace mucha gracia, eh, y es muy acertado, Dice una frase Javier, dice, el hombre salvaje no hubiera pasado de la primera generación. Efectivamente, la sociedad, sociedad es desarrollo, sociedad es relación. El hombre ha de desarrollarse. Bueno, no es decir, el génesis, no es bueno que el hombre esté solo, y lo que se alegró, Robinson Crusoe, cuando encontró a Viernes. Es decir, la naturaleza social del hombre parece, parece que es algo eh, indiscutible por inherente al mismo. Y como decía, sociedad y derecho es inescindible. claro Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se organiza esa sociedad o cómo la organiza el derecho? Aquí aparece la figura del Estado, que bien trata... También Javier, y que, y que eh, Platón habla del Estado perfecto, Hobbes, del Estado al que más, que solo busca la seguridad perfecta. El Estado, yo en mi opinión, el Estado creo que es la forma jurídica de la sociedad y por tanto, la forma de organizar ese Estado, su modelo, así como las reglas y las leyes que lo van a regir, creo que van a determinar el tipo de sociedad que. Eh, que, que en cada momento y en cada, y en cada lugar pues va a tener su, su, su, sus circunstancias y va a tener sus características propias. Como decía eh, luego el aporte que nos hace Javier es esencial, claro, él habla que sus héroes eran Platón y Aristóteles sí, entiendo que sean sus héroes ahora, ojo, con Platón porque el estado perfecto de Platón también nos puede llevar a ciertas formas un poco peligrosas de totalitarismo. Efectivamente, en el estado perfecto de Platón, cada uno ocupa su lugar, por eso es perfecto, porque funciona perfectamente. Lo que ocurre es que ya vimos en la, en la Rusia soviética cómo al que servía para deportista tenía que ser deportista, el que servía para ingeniero tenía que ser ingeniero, y es decir en qué acabó, el experimento y el, y el, y el modelo. ¿no? Por otra parte, Hobbes, por eso digo que eh, sí, yo, para mí sí es héroe Aristóteles, Platón lo es desde un punto de vista, bueno, yo soy un aprendiz de, de filosofía, ¿eh? yo leo, yo eh, claro, aquí me da un poco de miedo hablar, con tan sesudos filósofos, pero yo, bueno, me gusta y hago mis pinitos, pero efectivamente Platón sí, sí comprendo que sea héroe, pero ojo con Platón. Aristóteles, comparto el, el, el, el, la admiración por él. De Hobbes nos habla también cómo busca la seguridad, cuidado estudiantes de derechos con Hobbes y, ese, y ese, ese, esa obsesión por el Estado seguro. Y esa obsesión por el pacto y por el convenio, ¿eh? porque también puede dar lugar, Javier, creo, a, ciertas, también a ciertos peligros. Y, como decía, eh, por último, también la importante aportación, que Javier, claro, cómo no, la trae a colación, porque es, es, es esencial de la doctrina social de la Iglesia y, sobre todo, de eh, la idea de bien común y el desarrollo de, de, de bueno pues de este concepto que también, aunque ahora en la actualidad parece que ha resucitado pero cuidado que quizá sea con una interpretación no muy ortodoxa cuando digo no muy ortodoxa digo que el bien común es lo que es no lo que dicen algunos que hoy es eh, pero probablemente en la mesa haya alguien que <ríe> nos lo explique con mayor tino que yo ¿Se os ocurre? ¿Quién? ¿Quién tomás? ¿Sí? Pero es para contestar a... Bueno, pues es para... Yo, yo, hemos tenido sesiones en las el... cuales hemos hablado del bien común. Y yo siempre que sale el bien común empiezo a decir, no sé lo que es. <risa> ah, eh, sé lo que es, sé lo que es vagamente, sé lo que es vagamente. Pero a mí, si no tengo las cosas... Claramente definidas, y cuando digo claramente definidas me refiero a, a definidas de una manera operativa, que te permitan actuar, es como si no tengo nada. ¿no? Entonces, efectivamente, el bien común, la mayor parte de la gente que habla del bien común, lo que está hablando, la mayor parte en otro mundo, es del buenismo común. El buenismo es el mal number one de nuestra sociedad. El number one. Y cuando se habla de buenismo común, se acaba en malismo común. El, el buenismo, cuando o se sacar el malismo. ¿no? Entonces, contestando contestar a la pregunta de Juan, pues, no sé muy bien lo que es. Centrando un poquito más en el libro, porque me ha aportado algunas cosas, bastantes cosas muy importantes este libro, yo, ¿sociales o salvajes? Yo salvaje. Yo salvaje, o sea, um, no, no, no, yo me llevo bien con todo el mundo, soy muy social, o sea, no, no, no, no. no. Pero, pero a, mí, a mí me gusta la libertad, soy iconoclasta, o sea, a mí... Soy, no, no, no, no me gusta, no, no me gusta que me reagan demasiadas reglas, ¿no? Entonces, ¿sociales o salvajes? Bueno, sociales, vale, porque hay que ser sociales, pero, pero con cuidado. Y en eso es en lo que me ha aportado muchas cosas el libro de Javier, ¿no? Porque, a ver, hago un pequeño paréntesis, ¿no? Yo, eh, antes han hablado de los sesudos filósofos, y yo decía, yo no yo soy un hombre de empresa y los empresas se supone que somos como muy pragmáticos muy de esto para acá esto para allá no oh, me encanta la filosofía no me encanta la filosofía lo digo claro detesto la filosofía lo <risa> no, aclararé aclararé aclararé esto ya os he dicho que era iconoclasta no a ver me encanta la filosofía en el sentido y aquí tengo a mi queridísimo amigo Salvador Antuñano yo me acuerdo yo soy salvaje, o sea, mirar cómo voy, todo el mundo elegantísimo y tal. O sea, yo soy el más viejo y el más antiguo de esta universidad, por eso me puedo permitir. Me puedo permitir. No, el más antiguo no, el más antiguo que hay algunas personas, pero el más viejo sin duda, por eso me puedo permitir determinadas cosas. ¿no? Entonces, cuando yo entré en esta universidad hace más de 20 años, ya estaban, aquí me he dicho más antiguo, el Antuñano, y yo que no tenía ni idea de filosofía, éramos cuatro gatos. Entonces ibas al comedor, no había más que ese y era mucho más pequeño, cogía la bandeja, mirabas a ver qué mesas había y te ibas con la que te apetecía. Y yo me iba siempre con la mesa de los filósofos. ¿Por qué? Pues porque me divertía sus discusiones y tal, ¿no? Y, y además me toleraban, me toleraban. Y hacía preguntas y me contestaban. Un poco condescendientemente, ¿no? Pero me contestaban. Y, y, y daba opiniones y en vez de matarse de la risa de mis opiniones, que las discutían. Que para mí era como. Entonces, bueno, pues así me hice un poco, si queréis, amante de la filosofía. Un amante nada. O sea, amante de la sabiduría, que es lo que es. Un amante nada correspondido. ¿eh? O sea, la sabiduría. yo amo la sabiduría, pero la sabiduría no quiere saber nada conmigo. mira ahí vamos, ¿no? En, esa, en ese ten con ten, ¿no? Y, y. ¿Y por qué no me gusta ese hecho que detesta la filosofía? Porque yo creo que los filósofos, no sé si desde siempre, pero desde. O menos desde, no sé si descartas, no sé dónde poner. Se han metido unos jardines que no le importan a nadie, o sea, a, a nadie, o sea. Entonces, por eso digo que detesto la filosofía, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, es que, verdad, es, que es que Heidegger, pero, pero, pero, pero ¿a quién le importa lo que dice Heidegger? O sea, ¿de qué habla este tío? ¿Eh? Yo no soy ni más listo, ni más tonto que el resto. Pues qué leo a Heidegger o a Kant. Pero es que no sé ni lo que dice. Es pues que no me entero. Entonces, bueno, por eso es por lo que... Pero el libro de Javier no es así. El libro de Javier lo lees y lo entiendes. Y es fantástico. Y te aclara ideas y te habla de filosofía, ¿eh? Pero lo lees y lo entiendes. Y además es iconoclasta. Fíjate, cuando yo empecé a leer, empecé a leer el libro de, de Javier el primero que aparece es Hobbes, ¿no? Yo de Hobbes sabía algo, no mucho, pero algo sabía, ¿no? Pues, y le, leo el capítulo de Hobbes, me encuentro con Javier en, en, las, en la mesa, eso, y digo, este tío Hobbes está pirado. <risa> Hombre, no es para tanto, no, no, sí que es para tanto. Este tío está pirado. Luego leo la, el capítulo de Rousseau y digo, ¿más pirado todavía? <risa> Fíjate, curiosamente, he visto más, re más, o sea, más respeto por parte de Javier... Hacia los dos pirados, de Hobbes y de Rousseau, que hacia Platón, que son sus héroes, y hacia Aristóteles. Porque a Platón, lo que, lo que ha dicho Juan, parece Javier, le da una caña, primero habla de Platón y tal, pero luego dice que, o sea, que el estado de Platón sería, pues eso, todos contra la pared y que nadie se mueva, porque, o sea, es el espanto de los espantos, ¿no? La es que ella me, me barruntaba por lo que había intentado leer sin éxito de. de de, ...de la República de Platón, ¿no?... ...más o menos me lo barruntaba, ¿no?... Eh, ...pero, no, ...es que alguien me lo dice y digo... Eh, ...qué bien, ¿no?... ...que alguien me da la razón en esto, ¿no?... ...y luego con Aristóteles es más respetuoso... ...pero... ...pero también era cañita, ¿eh?... ...porque Aristóteles, ah, la ciudad y la polis... ...y todos los ciudadanos libres... ...y no es tan... Eh, tan ...todo tan organizado como... ...es más salvaje que, que Platón y tal... Pero, pero justifica la esclavitud. Dice, sí, la ciudad, pero para los ciudadanos libres. Y, los que, y para los hombres, y para las mujeres que le... Nada, y los niños, nada. Y los esclavos, pues son esclavos, y además hacen bien. Tienen que ser esclavos, ¿no? Y, claro, y, y le da cañita, será pues, su héroe, pero... da cañita a sus héroes. Y a mí la gente que da cañita a sus héroes y que me encanta, ¿no? Y luego, pero quizá lo que más me ha aportado a mí... Es la última parte, y es la, eh, el tema de la doctrina social de la iglesia. Pero yo tengo un desencuentro, yo soy, yo soy cristiano, creyente, practicante y todo lo demás, respeto. Pero tengo miserísimos desencuentros con la doctrina social de la iglesia. Muy serios desencuentros, que no voy aquí a contar ahora. Pero me ha hecho ver una cosa, una cosa que es lo fundamental de la doctrina social de la iglesia. Con lo que no puedo estar más que de acuerdo. Y es cuando, al final, voy a, a resumirlo, ¿eh? voy a resumir lo importante de la doctrina social de la iglesia, todos esos tomos, en dos palabras. Ser buenos con los demás. Ser bueno, crear una sociedad buena a base de ser buenos con los demás. Porque ese es el papel. De, o sea, es decir, es hablar a las conciencias. La doctrina social de la iglesia, por lo que soy yo, tengo serios desencuentros, es porque de, veces, de vez en cuando se meten jardines, ...de hablar de sistemas económicos... ...y concretamente yo que como creo en la libertad... ...y soy salvaje... ...creo en el capitalismo... ...pues no me gusta muchas cosas... ...que dice el, la doctrina social de la Iglesia... El, ...de la economía liberal... ...me encanta cuando vea... ...cuando da una estopa la doctrina social de la Iglesia... ...una estopa al comunismo... Que eso, ...eso me encanta, cuando leo eso me encanta... ...cuando... cuando, cuando hablo de él, digo... ¿eh? ¿Pero ¿por qué? ¿Pero ¿por qué, no? ...y, y entonces... Yo estaba demasiado sesgado hacia esa crítica y de repente ya había olvidado que la esencia no es esa. Y, y para mí el, la última parte del, del libro uh, ha sido una llamada de atención a eso. ¿no? Y curiosamente, curiosamente me parece que en, la, en el germen de la doctrina social de la Iglesia, y en esto voy a discrepar sobre todo con mi queridísima amiga, Salvador, pero es que eh, la amistad está basada en la discrepancia, ¿eh? O sea, ¿eh? o sea salvajes, ¿no? La amistad está basada en la discrepancia. Creo que la doctrina social de la Iglesia, y cuando no se mete a la hora de los sistemas, es un, está indicando directamente el camino... ...hacia el libre mercado. Y digo libre mercado porque antes he usado la palabra capitalismo. He usado la palabra capitalismo. Que me encanta usar la palabra capitalismo y ya acabo, ¿eh? Porque me molesta enormemente que me la hayan robado... ...porque ahora sí, si, capitalismo es una palabra que no se puede. Sí, señor. Entonces, pero para ser un poco más suave, digo... ...el liberalismo económico. Pues me parece que la doctrina social de la Iglesia... ...apunta directamente hacia el liberalismo económico. ¡Eso me he dado cuenta, gracias a Javier! Así es que... Yo no sé si lo pretendía, pero a mí me ha pasado. Entonces yo le estoy muy agradecido por muchas cosas. Pero especialmente por eso. Ya está. Muchas gracias. Bueno, creo que por alusiones... Sí, vale. Bueno, yo tenía algunas cosas que venía pensando eh, decir y otras que, que he encontrado aquí. Entonces, ¿cómo era? ¿Por, por el liberalismo hacia Dios. No, no, no. Vamos a ver, eh, pues efectivamente, con Tomás tenemos desde hace muchos años mucha amistad y también muchos sanos y amistosos desencuentros, eh, precisamente sobre esta cuestión. ¿no? Eh, y, y a mí el libro de Javier pues me, también me ha gustado mucho por esa última parte. Eh, pero esa última parte, y, y yo creo que todo el libro, no como, un, eh, como una yuxtaposición de eh, capítulos, primero uno y luego otro y luego otro y luego otro hasta el quinto eh, como, como capítulos sin conexos sino realmente con una unidad y entonces me, me resulta muy interesante que parta no de los antiguos, no de Platón y luego Aristóteles y luego Hobbes y luego, y luego Rousseau y luego finalmente la doctrina social de la Iglesia, que sería el orden, digamos, histórico, cronológico, sino eh, por, eh, eh, por los modernos y luego va a los antiguos y luego termina con la, con la doctrina social de la Iglesia, porque me parece que allí está eh, como trasfondo la la idea de unidad, y, y, y por eso no creo que, que, que el liberalismo eh, lleve a Dios, sino que, que parte realmente de los mismos principios viciados de Hobbes y de, y de Rousseau, eh, de los mismos principios que parte la visión contraria, la visión, por ejemplo, marxista, eh, y, y es una eh, deficiencia sobre la eh, naturaleza auténtica del ser humano. Entonces, eh, tanto si uno es marxista como si uno es ultraliberal, anarcocapitalista y estas cosas, está basándose en el fondo en Rousseau y en, y en, y en Hobbes y en otros señores, ¿no? eh, en Hegel, por ejemplo. Eh, y, y, y partiendo de esa misma deficiencia antropológica y metafísica, se llega a conclusiones que son aparentemente opuestas, pero que, que también coinciden en el fondo en, en muchísimas cosas. No lo vio... Lo vio hace ya más de 100 años, por ejemplo, eh, Belok, cuando habla del Estado servil, que es una crítica al Estado capitalista, en donde eh, termina diciendo pero es que esto conduce al Estado totalitario de, de lo que serían, todavía no habían salido, los Estados soviéticos. ¿no? Entonces eh, y, y lo vemos, lo vemos no solo en el Estado soviético, en los Estados eh, históricamente totalitarios, sino también... Um, en, en situaciones que se producen precisamente en las democracias cada vez más liberales ¿no? el, el auge de la cultura eh, llamada, cultura woke ¿no? eh, bueno pues, pues esto es eh, o apunta precisamente a un totalitarismo porque parte de las a mi modo de ver, de las mismas bases ¿no? y sobre eso la doctrina social de la iglesia lo que hace y eso creo que, que también lo ha visto eh, Tomás es ir al fundamento de la realidad el fundamento de la realidad es el modo de ser de los seres humanos. Pero no como nos los imaginamos y proyectamos, sino como, como los vemos en su realidad, no con mitos de buenos salvajes, que, que, que, que es que el autor dice que es un mito, que, que, que luego efectivamente nos lo hemos tragado y, y, y, y claro, nos lo hemos creído. Y, y, y eso supone una rendición, un, un, un haber rendido la plaza de las propias convicciones y de las propias creencias, ¿no? Y de decir, bueno, pues yo tenía esta imagen del hombre, pero, pero, pero no sirve, y me trago lo que me dice este señor ilustrado, pues no sé, por el prestigio, la fama, el, el, la, la propaganda que tiene alrededor, y, y me termino creyendo esto. Entonces, ir al fundamento es en el fondo ir a Platón y Aristóteles eh, y, y, de, y, por supuesto, a la idea cristiana de la realidad que se construye también sobre ese, sobre ese sustrato. Y ese fundamento está en, en una dignidad del hombre que no es humana, que es más que humana, que le ha sido donada por Dios. Entonces, eh, cuando en un momento determinado en el, en el capítulo de la doctrina social de la Iglesia dice eh, Javier que eh, Dios es la medida de todas las cosas... Bueno, eso lo dice textualmente Platón en las leyes. Eh, 716b. Entonces, Dios es la medida de todas las cosas. Eh, entonces, claro, eh, yo eh, iba eh, disfrutando mucho en mi lectura eh, con, con la crítica a, a Rousseau y a, y a Hobbes, y eh, iba disfrutando también mucho con la exposición que hace de Platón y, y la justicia y el bien y tal y todo eso, hasta que llego a la página 190. Eh, cuando me, me doy cuenta de que, de que la crítica que hace de Platón bueno, vamos a ver. Eh, ¿Es en realidad crítica de Platón? Yo creo que no. Eh, la crítica de Platón la hace desde el prisma de, del señor Popper. Y eso es como eh, criticar el, coma, el cromatismo de la pintura de Miguel Ángel siendo daltónico. Entonces Popper no ha entendido nada, absolutamente nada, de Platón. Nada. Pero nada es nada. Y, y, y sin embargo, tergiversa todo lo demás. Lo primero que hay que hacer con la República de Platón es entender um, el, el, el libro primero. Y en el libro primero, Platón dice, eh, vamos, Platón, Sócrates, Platón, eh, que, que de lo que se trata no es de hacer, eh, su intención no es diseñar el estado perfecto. Su intención es educar al ser humano, individual, a cada uno. Entonces, es un proyecto educativo. La República de Platón es fundamentalmente un proyecto educativo de la persona, del individuo concreto. Porque, si vamos a Gorgias, eh, un diálogo anterior de Platón, allí Sócrates se pone como el verdadero político porque es el que busca y promueve la educación en la justicia. Entonces, la justicia como, como eh, educación no técnica, sino del interior al exterior, es el propósito educativo de Platón. Y por tanto, su contribución al bien común, su, su, su actuar político. La, la política de Platón consiste en que cada uno desde su interior tiene que descubrir la justicia para poder practicar y vivir la justicia. Y entonces, como el individuo dice, es una cosa muy pequeñita, no dice vamos a ponerlo al microscopio porque no tienen microscopio, sino que vamos a ampliarlo eh, a, a lo que es la polis y vamos a considerar a la polis como consideramos un individuo. Y entonces, eh, las Famosas clases sociales totalitarias de Platón son en realidad distintos aspectos de una única persona. Son eh, mis necesidades básicas, son mi fuerza de voluntad y es mi inteligencia. Y, y, y, claro, allí no es que el consenso tenga que darse, es que, es que lo que tiene que haber es una racionalidad que busca la justicia y el bien porque es la que lo conoce eh, y, y mueve la voluntad que mueve eh, mis necesidades básicas. Y entonces todo está en armonía y todo funciona. Y entonces se ponen a de trabajar en una, en una sociedad que favorezca esto eh, y entonces llegan a una sociedad eh, que, que es muy austera, y muy eh, sencillita y, y muy... todo lo contrario de la Atenas del, de, del tiempo de, de, de Sócrates, la Atenas de Pericles, que era el esplendor y el lujo y todo eso. Y entonces, claro, se quedan como insatisfechos diciendo, pero no queremos eso, eh, queremos una sociedad que tenga pues, todos nuestros lujos. Ah, bueno, pues entonces lo primero que necesitáis es un ejército. Y entonces empieza con un tratamiento bastante irónico a diseñar el estado perfecto, pero es un tratamiento bastante irónico. Entonces, ¿qué es lo que pretende Platón? ¿Realmente es el autor, como dice Popper, de todos los totalitarismos posteriores? Para nada. Lo que está diciendo es, si no tenéis cuidado y si no vais del interior al exterior, si no busca cada uno la justicia y la verdad, pues entonces terminaremos en este otro tipo de planteamientos. Y cuando llega al final del libro, en el libro décimo, deja muy claro que no está planteando una utopía, no está planteando un, y vamos a construir esto, sino que para vivir precisamente desde el interior hacia el exterior y construir eh, con una cierta armonía, y lo que dirá después Aristóteles, la amistad social, una polis justa, no se necesita tener estructuras externas, sino se necesita tener esa actitud interior. Entonces, eh, sobre eso construye eh, luego Aristóteles, y, y eso, claro, queda profundizado, por eh, la concepción cristiana de las cosas, donde eh, si Cristo es hijo de Dios y, y Cristo es un ser humano, todo ser humano es hijo de Dios. Y, y eso es lo que permite superar las condiciones las limitaciones sociales y culturales propias del tiempo de Platón y de Aristóteles e incluir efectivamente mujeres y esclavos y, y extranjeros y todo eh, todo ser humano porque todo ser humano es imagen de Dios ¿no? y entonces estos son los, los principios. Y una última cosa en relación con lo primero que proponía Tomás que era el bien común. El bien común eh, pues efectivamente es una cosa que, que cuesta mucho definirla porque porque es un principio eh, y y entonces, pues hay que tener en cuenta qué significan los principios. El bien común, bien Aristóteles lo identifica con el fin, eh, que es uno de los elementos claves de la antropología, es decir, de, de la naturaleza del ser humano. ¿Para qué existen los hombres? ¿Qué buscan los seres humanos? Y, y, y que buscan no simplemente como capricho, sino ¿qué dice mi modo de ser que busco? Aristóteles lo resume en, en lo que él llama eudaimonía, y que traducimos por felicidad. Eh, pero luego me, la, la tradición cristiana, la filosofía cristiana, la teología cristiana, habla, va más allá y dice, bueno, pues el fin del hombre es esa felicidad en su fin último que es Dios. Es decir, Aristóteles dice, pues esto es la contemplación del, eh, del bien. ¿no? Entonces eh, la felicidad se alcanza por la contemplación del bien absoluto. Esto se traduce en la filosofía y en la teología cristiana por la contemplación de Dios. Ese es el fin último. Y ese es el fin, dice Tomás de Aquino, al que tienden todas las cosas, eh, no solo los seres humanos, sino que todo está en función de ese fin, la, eh, la gloria de Dios. Pero ya San Ireneo decía que la gloria de Dios era la vida del hombre, la vida plena del hombre. Entonces, ese fin último es el bien común absoluto. Lo que pasa es que para nosotros se concreta en cosas tan, a veces, prosaicas o sencillas como pues, asistir a la presentación de un libro. Entonces, ¿qué les reúne a ustedes con nosotros, con Javier, eh, con, eh, eh, con Javier que está haciendo las fotografías? ¿Por qué estamos todos juntos aquí? Pues por el bien concreto de hablar de este libro. Este es el bien común. Si no, el bien común aquí, para nosotros, aquí y ahora para nosotros. El bien común es el menú de la cena en una familia. En el aquí y ahora. Entonces, el bien común hay que concretarlo. Eh, pero este bien común está relacionado con el sentido de nuestra existencia, con, por ejemplo, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de comprender las cosas, con el sentido de a qué tendemos la verdad y la verdad absoluta. Entonces, está en la misma dirección de ese bien absoluto que, que termina siendo la contemplación de Dios. Entonces, para concretar el bien eh, común, pues hay que ver qué es lo que reúne a un grupo de personas en un momento determinado y si está en esa línea. Si no está en esa línea, pues entonces no es bien común. Y ya me callo, perdón. Pues, Javier. No me queda más remedio que hablar a mí ahora. Bueno, lo primero quiero dar a, a Javier las gracias, obviamente por, por haber escrito este libro, pero también por haber querido presentarlo aquí y por haberme invitado a acompañarle en, en la mesa. La verdad es que es un, un placer... Y es, y es un lujo, Javier, es un lujo tener a profesores um, que, junto con sus alumnos, esto no lo, no lo has dicho, no lo ha dicho él, así que lo voy a enfatizar yo, que junto con sus alumnos va y escribe un libro. Mientras tiene cáncer, mientras se recupera del COVID, mientras está, en fin, pasando por un momento difícil, está pensando en sus alumnos, eso le da fuerza para escribir el libro, pero cuando de verdad lo escribe es con vosotras, con vosotros. Eso lo has dicho tú. O sea, que es un libro colectivo. Y además eso se nota, dejadme que os diga que se nota, porque eh, al leerlo uno va viendo eh, al hilo de todos los capítulos y de las discusiones, más o menos sesudas, más o menos estructuradas, más o menos o muy rigurosas, va viendo comentarios de la actualidad más rabiosa. ¿no? dice Sin solución de continuidad, dice, ¿esto dónde lo ha sacado? Esto lo ha sacado de clase, esto lo ha sacado de vosotros. Yo creo, ¿no, Javier? Algunos tuyos, pero muchos otros vendrán seguro del aula. Eh, y un libro escrito de esa manera... Eh, tiene una garantía y es que es verdaderamente eh, divertido, es entretenido, se lee muy bien, se aprende muchísimo de él y yo eso es lo, eso es lo, que, eso es lo que he hecho y por eso te quiero dar las gracias de verdad. Eh, yo tengo un, un problema en mi posición actual y es que eh, tengo poco tiempo para leer ya más lo digo así con toda… tengo poco tiempo para leer, Le, leo a trancas y barrancas, leo muchos… pues no lo sé… Muchos leo presupuestos, leo propuestas de diseño de nuevos programas, oficiales, títulos propios, ese tipo de cosas, pero llevo un tiempo en el que no tengo demasiado tiempo para sentarme eh, y leer. Entonces llevaba este libro, aquí como en el bolsillo, no es muy grande, ¿verdad? Se puede llevar en el bolsillo de mi, de mi abrigo, en un bolsillo llevaba el móvil y en el otro llevaba el libro. no Entonces no os pasa a vosotros que cuando tenéis dos minutos libres, o, lo, o si no los tenéis, los sacáis para ver un vídeo de TikTok, por ejemplo, o para hacer un vídeo de TikTok, ¿no? Dice, pues, ojole, o para leer un Twitter o para poner un Twitter, ¿no? O para entrar en donde sea. Pues este libro yo llevaba y decía, ¿qué hago? Tengo dos minutos. Pues cojo el libro y me leía dos páginas. O sea, así es de, así es de apasionante ¿eh? y así de bien escrito está, que cuando tenía dos o tres minutos, pues me leía un par de páginas. Y así, a trancas y barrancas, he conseguido terminarlo antes de llegar a esta mesa. Y entonces me planteaba, claro, decía, ¿qué, ¿de qué voy a hablar cuando llegue ahí? ¿Qué voy a decir um, y cómo vamos a estructurar esta mesa? verdad Porque como decía Javier al principio, empezamos hace tiempo a hablar sobre ella, sobre la conveniencia de, de, de celebrar esta mesa redonda para presentar el libro, pero hemos decidido hace pues media hora más o menos cuál iba a ser la estructura. Y entonces eh, hemos decidido que teníamos que mm, dejar espacio a la improvisación y a un cierto caos. Y cuando yo lo he dicho, a algunos se ha eh, preocupado un poco. Y he dicho, pero hombre, estas cosas académicas tienen una estructura. Uno presenta al autor, el autor presenta el libro, cada uno habla desde una perspectiva. No, no, no, no. Cada uno dice lo que quiera... Y luego, además, para hacer todavía más, más divertido el asunto, dejamos a toda la audiencia que diga lo que quiera y nos exponemos a decir, pues no tengo ni idea, pero qué interesante lo que habéis comentado. ¿no? Y ya lo estudiaré después. ¿De dónde he sacado yo esto? No, no me lo he inventado. ¿eh? Esta decisión o esta propuesta que he hecho a la mesa y a sus integrantes no me la he inventado. La he sacado de la página 269 del libro, donde dice, cuando está hablando de la doctrina social de la Iglesia y habla de la tarea del Estado como garante de alguna manera de la seguridad, pero también de la libertad de los ciudadanos, de que la tarea del Estado pasa a consistir fundamentalmente, desde la perspectiva de la DSI, de la doctrina social de la Iglesia, en aportar las condiciones que permiten el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, ¿no? que no es poca cosa. Pero a cambio de ello, debe renunciar a sustituir las propuestas de los ciudadanos o a tratar de ordenarlas en exceso. La invitación a cierto caos va de suyo con lo humano. La virtud del orden no es rigidez. Sino dejar el espacio debido a la improvisación y al ejercicio personal de la prudencia. Pues nada, eso es lo que estoy haciendo. ¿eh? Impro improvisar de acuerdo con la, la prudencia. Pero bueno, es una. Es una. Es verdad que. Es verdad que en buena medida esta mesa está improvisada, pero no se improvisa sobre el vacío. Se improvisa cuando uno se ha pasado mucho tiempo eh, formándose para poder leer un libro así y disfrutarlo, entenderlo, e incluso, como hacía. Eh, Tomás, por ejemplo, al principio, criticarlo con mucho cariño y con mucha admiración hacia, hacia el autor. Decía al principio, voy a hacer dos, dos comentarios, como dos ideas después de esta y, y, y ya me callo. Eh, decía al principio que es un libro colectivo, evidentemente el impulsor principal es Javier y con justo título aparece en la portada, pero es un libro que habéis hecho todos vosotros. ¿En qué se ve eso? En la profundidad, el rigor y la simpatía con la que se trata a todos los autores. Aunque al final disientas de muchos de ellos, pero los tratas con rigor y con simpatía y tratas verdaderamente de ponerte en su lugar, en sus circunstancias, tratar de entender por qué desarrollaron las propuestas que desarrollaron. Y yo creo que eso es fundamental en cualquier orden de la vida, pero es luego para hacer, para hacer filosofía. Aquí se, se ve, yo creo, que os habéis puesto, habéis tratado de poneros en, en los pies de los autores que se discuten en cada uno de los capítulos. Y es que yo creo que, y aquí, por ejemplo, Tomás, contigo disiento un poco. ¿eh? Cuando yo leo con simpatía, disentimos mucho, aunque yo llevo poco tiempo en esta casa, pero ya me he acostumbrado a tener intercambios divertidos con Tomás. Cuando yo voy leyendo los capítulos, os lo digo de verdad, ¿eh? leo cada capítulo y digo, ¿qué tipo más inteligente es de Hobbes? ¿Qué cosas más profundas dice? ¿Acaso no es verdad? ¿Acaso nos no parece en muchas ocasiones... ¿Que los demás son una amenaza? ¿Que los demás a nada que te despistes te clavan el puñal por la espalda? ¿Acaso no pasa eso incluso en clase, en una universidad como la UFV? ¿Acaso no pasa en el ámbito familiar? ¿Acaso no llega un momento en el que uno ya presa de la desesperación dice estoy dispuesto a renunciar a parte de mi libertad a cambio de seguridad porque no puedo soportarlo? Entonces, la visión... Eh, que está tratando de desarrollar, es una visión muy real, es sobre todo un sentimiento muy real, muy profundo que todos tenemos en algún momento y que puede colorear toda nuestra perspectiva de la comunidad, del, del mundo, del pasado, del presente y del futuro. ¿Acaso no desea uno en algún momento la, volver al estado de naturaleza, despreocuparse de todas las estructuras, despreocuparse de todas las reglas, de todas las instituciones, eh, pensar en un arcano, en un pasado que era maravilloso, donde uno podía expresar sus sentimientos con toda naturalidad, ¿verdad? Eh, y tratar de ser feliz de una manera sencilla, de una manera simple, sin tener que estar sometido a las rigideces de la educación, a, la, a los exámenes que nos ponen los profesores cuando nos suspenden una y otra vez, algunos. ¿Acaso no desea uno, cuando ya tiene un exceso de espontaneidad, eh, que los que de verdad se han esforzado, que los que de verdad han, han aprovechado su educación, que los que han desarrollado las virtudes con más eh, plenitud sean aquellos que establezcan las reglas que nos deberían ayudar a todos a vivir bien, aunque eso suponga una cierta disminución de la libertad, pero en aras de la vida buena, de la audamonía, de la felicidad, ¿no? ¿Acaso no eh, aprecia uno por encima de todo la amistad, el estar con sus amigos?, ¿Acaso no desearía uno que en una comunidad, que en una familia todos fueran amigos, que todos se llevaran bien, además de ser padres, hijos, hermanos, tíos, tal que nos lleváramos bien o que en un claustro profesores no no desearía uno que todos, más allá de las discrepancias, verdaderamente nos quisiéramos y nos ayudáramos, que si uno pues, se ha puesto malo, como profesor digo, y no tiene tiempo, prepara unos apuntes, que el otro profesor le diga mira, aquí tienes mis apuntes, que además los he testado con los alumnos. Esto es lo que ha hecho Javier, eh. aquí tenéis los apuntes, esto cualquier profesor y yo además recomiendo... Que esto sea lectura obligada en, en, en esta asignatura y en otras de la facultad, desde luego, y que todos los alumnos tengan que leer este libro cuanto antes mejor en su carrera, porque, porque se aprende y se disfruta mucho. ¿Acaso no desearía uno que ese amor sea un amor absoluto? Es decir, uno sabe que a veces amar cuesta mucho, ¿no? Amar al que te ha hecho la puñeta varias veces cuesta a veces uno dice hasta aquí, mira, ya se acabó, ya no puedo perdonar más, he perdonado 27 veces. A este ya no le perdono, prefiero ignorarle, ¿no? Bueno, pues uno va recorriendo a estos autores, uno va haciendo propia la filosofía de estos autores, uno va creciendo con ellos y al final uno hace su síntesis y, que, y su síntesis es verdaderamente subjetiva. Y por tanto, por eso es maravilloso leer autores con nombres y apellidos. Claro que todos se equivocan, pero todos aportan la luz muy profunda sobre lo que es... Eh, ser hombre y lo que es el mundo. Y, y con esto termino, fíjate Javier, mi, mi único, no, no, no llega a ser crítica, no me atrevería, pero lo que me ha sorprendido al llegar al final, y como he llegado al final del libro hace muy poquito, tampoco puedo estar muy seguro de lo que voy a decir, pero me ha llamado la atención, digamos que me ha llamado la atención. Si veis, si volvemos al índice, vemos a un autor, al que se, Hobbes, al que se le dedican 50 páginas, más o menos. Vemos a otro autor, Rousseau, al que se le dedican, pues más o menos, ¿no? 77 a 100, pues más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo. Platón, al que se le dedican 50 páginas. Esto, no sé si lo has hecho aposta, pero 50, 50, 50. Aristóteles, un pelín menos. Mira, 35. A lo mejor porque tú, lo como es uno de tus favoritos, pues asumes que los alumnos lo conocen también, ¿verdad? Y pueden... Luego llegas a la audacia católica, le dedicas... 30, ¿pero a quién se lo dedica? ¿A qué autor se lo dedicas? A la doctrina social de la Iglesia. Yo no conozco a ningún autor que se llame DSI, ¿no? que responda a DSI. Es decir, ¿qué es lo que me ha ocurrido a mí al final? He visto una, un esfuerzo gigantesco por presentar a la persona, al autor, su biografía, por presentar su filosofía, por discutirla trayéndola a la realidad con ejemplos maravillosos, pero luego al final lo que me he encontrado es una introducción sugerente de la DSI, pero no encarnada en nadie. Hubiera estado bien hablar de la DSI en Juan Pablo II, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, Ana Rowlands, me da igual, algunos autores, porque con eso uno corre el riesgo de encontrar lo bueno, las genialidades de autor, pero también las limitaciones, ¿no? Y uno pone ese capítulo a la par con los otros, pero aquí se habla de una DSI, que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, que de alguna manera asume todo lo bueno de todos los filósofos que han dicho algo interesante en la historia y que de alguna manera los lleva a plenitud. Y yo creo que eso es una realidad desencarnada, Javier. Y, que, y por eso te invito, no sé, yo me he quedado con esa sensación de que si te hubieras mojado y hubieras escogido alguno, eh, los habríamos puesto a discutir con los anteriores. Ahora, dicho eso, um, nada que no se pueda remediar una mesa redonda como esta, así que eh, te lanzo el guante y un millón de gracias otra vez por, por invitarme y por el placer de estar todos juntos compartiendo este bien que es el debate en comunidad ¿Quiere el salvaje intervenir un ratito por controversia? Vamos a dejar al salvaje intervenir cuidado que muerde No, a ver primero el capitalismo a ver el capitalismo tiene la culpa de todo. No. Resulta que de la ideología woke, que es fruto de un deterioro de la antropología creado por la filosofía desde Descartes, o si me apuráis desde Guillermo de Ocam hacia acá, de ese deterioro, de esa desestructuración del concepto antropológico del hombre, que lo ha hecho la filosofía, no la de Aristóteles, ni ya, todo, la de la filosofía a partir de un momento, de eso de lo cual si además se ha aprovechado de ese concepto del hombre deteriorado, se ha aprovechado el socialismo para hacer para sustituir a la lucha de clases con la cual ha acabado el capitalismo resulta que de eso tiene la culpa el capitalismo a mí lo oigo y digo no, me lo creo en fin, esa es la primera la segunda, claro, naturalmente a veces yo soy, he dicho... Eh, reconozco que mi primera mi intervención ha sido un poco butar ¿no? Pero, a ver, claro que Hobbes, Hobbes era un tío inteligentísimo y claro que cualquier persona inteligente dice cosas inteligentes y dice cosas que encuentran un eco en nuestro interior. Si no fuese así, a Hobbes no le hubiese leído ni su abuela. Claro que dice cosas que resuenan en nuestro interior, de las cuales nos ha enumerado unas cuantas, Javier, no me cabe la menor duda, pero a mí lo que me preocupa, lo que digo por lo que digo, está pirado. No es porque no diga, porque no sea listo, que lo es, porque no sea inteligente, que lo es. No es porque no diga cosas que resuenan tan bien en mi, en mi interior. Es porque la cosmovisión a la que llega al final es mortal. Mortal. Lo mismo que Rousseau, claro, que dice cosas interesantes, claro, pero la filosofía a la que llega al final es mortal. Y entonces, eso es lo que me hace a mí decir, está loco, y lo que me asombra es que, también lo ha dicho Juan, que la civilización occidental se lo ha tragado, y no solamente se lo ha tragado, sino que ha hecho de él una vaca sagrada, de él, de ellos, y me asombra. Acabo diciendo, yo cuando tenía estas reuniones, también venía desde el otro lado de Madrid, vivía al otro lado de Madrid, y venía con una chica de 14 años que estudiaba en un colegio de aquí de Pozuelo, y yo la traía por las mañanas, y, los, y yo, haciendo como había hecho sparring en las reuniones estas que tenía con mis amigos, los filósofos, se lo contaba a, a la niña de 14 años, y me decía la niña de 14 años, te ahí cogido la piel, pero estos tíos estaban locos. Sí, en la boca de los niños está la verdad. Perdón por la, la interrupción. Pues, eh, nada, yo, yo quería, eh, o sea, antes de dar la palabra al público, pero desde luego quería eh, dar, daros la gracia, las gracias a los, a los cuatro. Yo pensaba que efectivamente iba a ser un acto así amistoso y tal. Me he encontrado, me he encontrado aquí con dos tipos. Eh, eh, no, no, no, no. no. Con, Sa con Salvador y con Javier aquí, como dispuestos a hacer de esto un tribunal de tesis. Que vuelvan a mí todos mis temores de juventud eh, y todos mis miedos. Eh, y, y, y bueno, pues han vuelto, han vuelto claramente. Sobre todo me hace mucha gracia porque... Porque es que me han pillado en todas. O sea, qué es lo que hacen los buenos examinadores, ¿no? ¿Eh? Te pillan todos tus pufos que tú ya has ido disimulando y tal. ¿Eh? Javier eh, se ha dado perfectamente cuenta de eso, ¿no? De, mientras que hablamos de autores muy concretos, eh, que luego también en realidad pues, me sirvo de ellos o los utilizo como excusa ¿no? para decir lo que me va apeteciendo decir, en el caso de la doctrina social de la Iglesia, efectivamente es una marca. ...y no es, no es un autor... ...es verdad que en realidad... Eh, ...sobre todo eh, me centro en el compendio... ...de Doctrina Social de la Iglesia... ...que por otro lado se centra... ...fundamentalmente en Juan Pablo II... Eh, ...por lo cual bueno, en cierto modo... ...eso podría estar eh, eliminado... ...y además decir, bueno, este compendio... ...que al final alguien lo ha escrito... ¿eh? ...y lo ha escrito... ...pues queriendo... queriendo ...pues eso, sentar... ¿no? El, ...un texto básico de referencia porque si no efectivamente entre unos papas y otros papas y otros papas, pues al final uno no sabe muy bien con quién entrar en diálogo. ¿no? ¿Eh? Aunque desde luego, eh, bueno y también lo digo, ¿no? que, que la persona que más me interesa es Juan Pablo II, por ejemplo, no, no cito al Papa Francisco creo que, que, que en ninguna ocasión, no por nada, sino porque bueno tenía a mano el compendio, yo también me movía con los libros que tenía en casa, ¿eh? que, era, que era lo más sencillo. ¿no? Eh, pero a la vez entiendo perfectamente de ese problema eh, y, el que, y el que pueda quedar un punto anónimo, lo cual también es curioso porque es justamente en el capítulo en el que, como también ha señalado Salva, sobre todo se subraya el carácter originario, el carácter novedoso e irrepetible de cada individuo humano, de cada persona. Eh, frente a unos autores que que de un modo creo que bastante grueso, además en cierta manera, eh, pues funcionan con generalizaciones, pienso por supuesto en Platón, a pesar de lo que dice Salvador, pienso en Hobbes y pienso en Russo. y pienso en el Aristóteles que habla de mujeres, niños y esclavos, eh, no de ciudadanos de la polis. ¿no? Y en cambio, efectivamente, lo propio de la doctrina social de la Iglesia es la recuperación de la ilusión de las... ...cada persona por decir yo soy una parte, un elemento vivo y creativo en la sociedad en la que estoy. ¿No? Y eso me parece fantástico. Claro, eh, bueno, respecto de lo de Salvador eh, y, y Karl Popper, eh, por supuesto. Eh, por supuesto, pero a la vez, eh, yo resulta que con Popper, que lo leí durante mi restablecimiento... ...pues llevaba muchos años sin disfrutar tanto de un libro de filosofía... ...como La sociedad abierta de Karl Popper... ...que es un libro absolutamente arrasador... ...frente a Platón, frente a Marx, eh, frente a Hegel... ¿eh? ...y en momentos muy divertido. ¿eh? Y por otro lado, eh, es un libro en el que... ...bueno, yo no creo que él llegue a hacer nada del todo original... ...o sea, la lectura de Platón puede ser, como indica Salvador pero la verdad es que de un modo más directo creo que lleva hacia lo que, hacia lo que dice Popper. ¿no? Se producirían más cosas y mejor y más fácilmente si cada uno trabajara en el momento oportuno y acorde con sus aptitudes naturales, liberado de las demás ocupaciones. Este texto de, de Platón, pues francamente, pues puede llevar ¿no? a una sensación... De vamos a organizar todo, que cada uno esté en su sitio y ya los que mandamos nos encargamos de deciros qué hacer. Que por otro lado creo que es la gran tentación totalitaria de cualquier sistema, no solo comunista, sino también probablemente capitalista. Eh? Eh, bien, eh, creo que también, que creo que en esta misma mesa redonda se ve que somos más sociales que salvajes, que hasta los salvajes quieren que se les escuche. ¿Eh? Y compartir con nosotros sus salvajadas. Y me gustaría mucho que Juan nos hablaras un poco de algo. Tú has señalado la importancia de que el derecho eh, pues aparece en cuanto la sociedad se pone a organizarse. Y los que somos un poco soñadores, y en esto estoy con Aristóteles, eh, eso nos genera una cierta depresión. Por la primacía que queremos darle a la amistad. De modo que la organización jurídica, bueno, hay una frase de Aristóteles, ¿no? literal, ¿no? Eh, entre amigos no hacen falta leyes. Bueno, pero ya que eh, hablas de Aristóteles, tenemos que tener en cuenta también que Aristóteles ya distinguió entre justicia general y justicia particular. La justicia general eh, era, era el hombre bueno. Es decir que nosotros los juristas en cuanto a, a, a eh, justicia particular lo que hacemos es resolver problemas, es decir que no está en contraposición, no veas, no hay que ver las normas como unos corsés o como unas unas y efectivamente ne, y nada contra la amistad. Nosotros el jurista desde, y siguiendo la distinción aristotélica eh, de justicia particular, lo que hacemos es resolver problemas. Resolver problemas con los instrumentos que nos ha dado el legislador. Otra cosa es cuál es la bondad de esa ley hecha. ¿no? Y ahí es donde creo que enlaza muchísimo... Y, y bueno donde es esencial el concepto de bien común no tan desdibujado como decía yo antes desdibujado por esta idea bueno esta confusión que además a tu a tu bueno a este no a tu amigo a tu no tan amigo ruso es que yo le tengo mucha manía con esto porque creo que es el individuo que transmutó el concepto bien común en interés general e interés público. Y nos hizo polvo a, a Occidente, por lo menos nosotros, que tranquilamente la escolástica había perfilado el, el concepto de bien común la defensa del mismo bien común que ya de Aristóteles también como causa final, es decir la causa final, la consecución y la prosecución del bien común y llega Rousseau y con esto de la voluntad general, claro, que si es que era un tipo que creía que era mejor ser salvaje y estar subido a un árbol, entonces no me extraña que acabara derivando en la voluntad general, la voluntad general el interés general, transmuta el término y nos quedamos con el interés general, que nada tiene que ver con, con el bien común. Entonces parece que he hecho una mezcla ahí, no, pero estaba yo eh, creo que bien orientado. Me estaba refiriendo a que eh, por un lado tenemos eh, la ley, la ley de, de la justicia particular, nosotros somos eh, obreros de la ley en el sentido de que con el instrumento que nos da el hacedor de la misma, que es el legislador, bueno, pues lo que intentamos es solucionar problemas y, como decía Ulpiano, dar a cada uno lo suyo. Dar a cada uno lo suyo no puede ser malo, no puede ser contrario a la amistad. Eh, el problema, o el problema se puede generar en esa ley, quien haya hecho esa ley, y cuál es realmente, digamos, si esa ley está en consonancia con la bondad, con el bien común y con algo un poco más difícil, ¿no? digamos, de, de explicar. Entonces, no, no, la amistad, la amistad no es incompatible con el derecho ni mucho. Más. No sé si alguien de la sala quiere. Juan, por favor. Eh, no sé si eh, a lo mejor te puedes poner en el micrófono. Sobre todo para que te escuchen desde atrás. Si es que funciona el micrófono, eh, claro, vale, la mina, sí, sí, sí, escucha, ¿no? Que partiendo del, del, del conocimiento de que yo, por ejemplo, la, la mayoría de filósofos que, que he conocido en mi vida odian el Estado y la sociedad, que y sus libertades. De hecho, citando a mi, a mi, filósofo, a mi profesor de filosofía de, de primer bachillerato, es, el Estado es el diablo. Eh, creo que no entienden la mayoría de filósofos como Rousseau que el ser humano es un ser que no es perfecto y que todo lo que va a crear, por ende, es imperfecto. Pero creo que al, a, al mismo tiempo, como el ser humano es imperfecto, sí intenta generar una solución a eso, que es el Estado, lo cual iguala a todos en sí mmm, a un mismo nivel. Entonces no entiendo por qué Russo o otros autores consideran que siempre el Estado o, o la sociedad es mala. ¿De no sé si Salvador... Eh... No sé. Bueno, yo, yo creo que, gracias, no todos los filósofos creen que el Estado es malo. Algunos filósofos eh, son apóstoles de, del eh, Estado y además cuanto más Estado mejor. Vamos, eh, Hobbes es uno de ellos ¿no? y, y, y eso. Eh, ahora, es verdad que a mí me parece que muchísimos filósofos tanto si apoyan al Estado o generan un, un tipo de filosofía que promueve el Estado, eh, como si lo critican, eh, parten de, de eso que, que tú has apuntado, la consideración de que el hombre es un ser imperfecto. Y ese es un punto que en el capítulo de la doctrina social de la Iglesia sí que he hecho en falta, porque la doctrina social de la Iglesia tiene en cuenta la realidad del hombre en una naturaleza buena creada por Dios, pero herida por el pecado. Y esta herida por el pecado es lo que hace que todas las cosas humanas estén marcadas por una tendencia hacia la imperfección o hacia el mal incluso y entonces que es necesario estar continuamente vigilando para intentar corregir esa tendencia. Y además, hacerlo no sin la gracia de Dios, sino con ella. ¿no? Entonces, eh, la doctrina social de la Iglesia, por eso me parece que tiene también un planteamiento muy realista frente a posicionamientos como, como Rousseau, es el buen salvaje, es un hombre completamente inocente y, y sin ningún tipo de... Pues mire usted, no el buen salvaje, para empezar, era salvaje. Entonces, era en el sentido moral del término, ¿no? es decir, tenía pecado original, como, como todos los seres humanos. Y, y por eso no puede realmente diseñarse ningún... Eh, estado perfecto. ¿no? Cuando, cuando San Agustín en la Ciudad de Dios habla de la Ciudad de Dios en el tiempo, es decir, de, de, de la comunidad de los creyentes que quiere la gloria de Dios y que quiere todo eso, es muy consciente de que aquí no va a lograr eh, la sociedad perfecta, eh, precisamente porque todos estamos atravesados de, de, de esa tendencia al mal, ¿no? Y, y eso. Entonces eh, es verdad que, que luego, pues yo creo que sobre todo en los dos últimos siglos el Estado es una eh, realidad que tiene eh, pues um, eh, grandes eh, promotores y grandes detractores en los eh, en los filósofos, ¿no? Y, y casi eh, uno, uno tiende a tomar parte por, uh, por cualquiera de estos dos extremos. Pero no sé. eh, algo sobre el Estado liberal. Pero si no existe el Estado liberal, no. Estado liberal no. A ver, ¿ves? Ese es un, ese es un lugar común. Efectivamente, antes Salvador ha hablado de los anarcoliberales. Detesto a los anarcoliberales. Yo soy liberal, pero la inmensa mayoría de los liberales no son anarcoliberales. Yo creo en el Estado. Es necesario. Sin el Estado el mundo es un caos. Creó el Estado, por lo tanto. Lo que pasa es que el Estado tiene que tener sus límites. Y para mí, el Estado, los límites del Estado son muchísimo menores de lo que ahora es el Estado. Yo, como me funciona mejor con imágenes, ah, imaginaos que vivimos en un mundo altamente inseguro, resonando, tomando los ecos eh, de Hobbes, en un mundo altamente inseguro, donde vivimos una casa con un jardín, y para protegernos tenemos un perro guardián. ¿Es bueno que haya un perro guardián que nos proteja de las... Sí. Ahora, imaginaos que ese perro guardián se empieza a hacer el, el dueño del jardín y empieza a decidir cuándo yo puedo salir de mi casa y cuándo no. ¿Y cómo tengo que salir vestido? En ese momento el Estado se convierte en mi enemigo. Ese perro guardián se convierte en mi enemigo. Entonces, lo que estamos presenciando es un proceso de agigantamiento del Estado que se está convirtiendo en lo que, como todos como entiendo que la cultura actual, todo el mundo entiende la guerra de las galaxias el monstruo Java <risa> tenemos un Estado monstruo Java y cada vez hay que echarle más de comer más de comer y vi uno manifestaciones en la castellana y qué piden, subvenciones el Estado tiene que resolver mi problema entonces contra ese Estado estoy no contra el Estado. Estoy contra un Estado pequeño que regule lo que hay que regular para que la sociedad funcione, con las leyes que tiene que haber para que la sociedad funcione, y después que se quede lo más quietito posible. Bueno, como veis, todo es una cuestión de, de equilibrio medida en el fondo de lucha entre lo social y lo salvaje. ¿eh? que quizás, o sea, la clave está en esa disyuntiva, en ese O, ¿eh? porque, bueno, sí, eh, el derecho cuánto nos ayuda y a la vez es algo totalmente excesivo. ¿eh? Hace poco veíamos en clase, ¿verdad?, el número de leyes que hay ahora mismo activas en Europa y dices, pero es que esto es, es inabarcable, es angustioso, genera... Eh, tal. Bueno, pero perdona, perdona, pero vamos a ver, eh, claro, es que otra cosa es la hipertrofia, que se, o sea, otra cosa es la burocracia, eh, lo, el sistema actual y el sistema europeo, una burocracia de normarlo todo es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Bien. O sea, normarlo absolutamente todo no tiene ni pies ni cabeza, hasta el más mínimo detalle normando, que además, que también tiene un punto de peligroso, ¿eh? Bueno, no es tan peligroso porque en realidad la gente desconoce, la gente no la cumple. Claro, hay tantas leyes, ¿no? Pero como decía como decía Napoleón, dice, es que claro, hay tantas normas que uno nunca puede estar seguro de no ser ahorcado. Efectivamente. Oh, vale. Pero, eh, voy, voy a intervenir aquí como profesor de Derecho de la Unión Europea. No, broma. No, no es broma. No, eh, es, es un apunte obvio, pero creo que, creo que en algún momento hay, hay cosas obvias que vale la pena recordar. Una cosa obvia. Eh, la doctrina social de la Iglesia, y en eso me parece que el capítulo obviamente está, está muy bien, describe con cierto detalle los cuatro principios fundamentales. ¿no? La dignidad de la persona, ¿no? el bien común, la subsidiariedad, y la solidaridad. A mí me parece que el problema que habla, del que habla Tomás eh, es un problema que… Bueno, y dice, otra cosa, y dice otra cosa. Dice, la doctrina social de la Iglesia no tiene planteamientos concretos para, extra, para estructurar la vida social, económica y política. Plantea unos principios y, deja, y nos deja a nosotros, a los ciudadanos, el eh, desarrollar sus aplicaciones concretas de acuerdo con las circunstancias reales eh, que nos rodean. Y, por tanto, es perfectamente posible defender una, un, una estructura del Estado basada en una monarquía, en una república, un sistema parlamentario bicameral, unicameral, elecciones cada cuatro años, cada cinco, cada dos, cada siete, un Estado federal más o menos centralizado o descentralizado. Todo eso entra dentro del debate sano y un debate que puede ser muy, muy controvertido, muy animado, muy pero sano. Para mí, el, el problema principal en el, en el ámbito, en, el, en los ordenamientos jurídicos hoy y en la Unión Europea, no es la abundancia de leyes. Eso entraría dentro de la combinación entre subsidiariedad y solidaridad. Son los dos principios que regularían el número de leyes que en cada momento se pueden considerar razonables, que no óptimas. En un organismo extraordinariamente complejo como la Unión Europea, en el cual el principio de subsidiariedad tiene que regular relaciones entre los ciudadanos de cada ayuntamiento, de cada municipio, de cualquier país y las instituciones europeas que representan a 500 millones de personas, pues evidentemente hay una, hay una federación, una comunidad de intereses en torno al bien compartido que requiere un ordenamiento jurídico al menos tan complejo como la realidad que quiere regular. ¿vale? Entonces es lógico que haya un crecimiento inmenso de leyes, Siempre y cuando se cumplan estos cuatro principios uno puede tolerar el que haya más o menos y puede criticarlo, pero estamos dentro de las reglas del juego, de los cuatro principios. Donde se está produciendo, en mi opinión, el problema está en la violación sistemática del primer principio, la dignidad humana. Cuando el ordenamiento jurídico empieza ya a desviarse de un concepto de dignidad humana que está capturado, muy bien capturado por la doctrina social de la Iglesia, el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y por tanto con una dignidad infinita, sujeto de derechos y deberes que deben ser respetados y promovidos, entonces entramos en un ordenamiento jurídico que fomenta el caos, que empieza a fomentar la destrucción de la sociedad que pretende regular. Y ese es, para mí, ese es el caballo de batalla de los estudiantes de derecho ahora, el darse cuenta de que más allá de la discusión sobre la hipertrofia del ordenamiento la y es un tema de mucha importancia, ¿eh? es todavía más fundamental el, el velo que, se ha, que ha caído sobre la concepción de la dignidad de la persona, porque eso deshace el ordenamiento jurídico desde sus fundamentos y hace que todo lo que venga después esté viciado. No se puede hablar del bien común sin el concepto de dignidad bien definido. No se puede hablar la subsidiariedad, ya no tiene sentido. ¿Quién se encarga de regular el derecho a la vida cuando la vida no se interpreta bien? Pues da igual. Da un poco, hombre, será cuanto más alto sea y más capacidad de ejecución, peor, pero ya da un poco igual. Entonces, simplemente es por ordenar ordenarlos, ordenar el debate vale y, y poner en su justo término el, los comentarios que yo tiendo a estar muy de acuerdo con Tomás cuando se plantea así, ¿eh? cuando no nos olvidamos o damos por hecho el principio. Yo quería señalar... Eh, bueno, primero que es bonito ver a Javier defendiendo lo indefendible. Eh. No, no, perdón, esto era, era, era una broma. Era una broma. Pero sí, y creo, Juan, que en esto tu, tu intervención es, es, es muy acertada, ¿no? O sea, eh, algo que ya ha salido aquí, y es que en el fondo Rousseau y Hobbes y Platón y Aristóteles y la Unión Social de la Iglesia tienen la gran ventaja de que están siempre hablando de nosotros, y esa nostalgia por la sencillez, o sea, el buen salvaje es un punto patochada, desde luego, pero la nostalgia por recuperar una sencillez perdida, que a lo mejor es la infancia, que a lo mejor era ese, claro, es verdad que para la infancia, y eso quizá no lo tiene en cuenta, siempre son necesarios adultos que supervisen, y que el niño tenga que comer, y que el niño esté limpio, y que el niño esté cuidado, pero qué delicia... Cuando eso podíamos corretear libremente ¿eh? por parques y jardines o con nuestras bicicletas antes de… Lo que vimos en su clase, la última, la del libro este de los niños estos que están en una isla y tienen la operación de al final de organizar una sociedad… el señor de las moscas. Sí, el señor de las moscas. Bueno, y, y por otro lado, es muy probable que sean esos liberales, que su tienden a ser aquellos que tienen la sartén por el mango, se llaman a sí mismos liberales, lo que hacen es poner normas al resto. Eh, y bueno y jugar un poco con nuestros salarios y nuestras necesidades desde una situación tremendamente liberal eh, o, o algo así. ¿no? Pero desde luego, o sea yo lo que quería señalar, que Hobbes y Rousseau, eh, a veces se dice ¿no? que un filósofo acierta en lo que critica y se equivoca en lo que afirma. Y desde luego, esa crítica que hace él de la experiencia del miedo, Hobbes, que tú has señalado también antes, o esa idea ¿no? de volver a la sencillez primigenia, ¿eh? esa nostalgia que el otro día también, ¿no? que aparece en el movimiento hippie, en el amor libre, en... La, no sé, casi bien volver a vivir en la horda, que de nuevo es algo mitológico, porque no, no se ha vivido en hordas jamás, ¿no? pero a la vez dices, eh, nos complicamos demasiado, ¿eh? nos eh, enredamos demasiado con demasiadas leyes. Eh, ese mismo exceso de leyes nos impide vivir prudentemente, prudencialmente, porque sencillamente está totalmente acotado nuestro comportamiento. Eh, tenemos una reivindicación de, de la dimensión de lo salvaje, porque tanta sociedad, ¿eh? Eso, tanta sociedad, tanta mascarilla, tanta comité de expertos, tanta tal, ta, ta, ta, dices, oye, no. Pero... Si sí puedo abundar un poco en lo que, en lo que dices. ¿no? Yo, yo creo que, que efectivamente... En, eh, si, si en un momento determinado estos filósofos son creíbles ¿no? y es porque han tocado un elemento de verdad de la existencia humana ¿no? eh, lo que pasa es que lo absolutizan lo sacan de su orden de, de, de su contexto y entonces pierden la verdad que, que tenían ¿no? y, y eso me parece que, que eh, pasa también con el, el liberalismo, es decir, ¿el hombre tiene libertad? Pues claro que sí, el hombre es libre eh, y si no eh, fuera libre no sería ser humano, sería un, un perro, una, una encina o sería cualquier otra cosa. Es decir no, no somos seres determinados ni por nuestra biología, ni siquiera por la sociedad, ni, no. Ahora, cuando absolutizamos la libertad y, y la hacemos como el principio eh, fundamental de todo y además reducimos la libertad a, a su mero ex, aspecto externo, a la libertad de maniobra eh, y, y la concretamos además en un eh, elemento de la, de la vida humana que es eh, la economía y eso lo ponemos como fundamento de todo, pues entonces estamos desquiciando las cosas. Ahora, si lo, por eso decía antes que, que, que, que el fundamento eh, de ambos eh, extremos es, es la misma concepción de, defectuosa del ser humano, ¿no? porque Parten de algún elemento pero, pero, eh, que es real, pero que lo ponen en contra de otros elementos que también son reales y que pierde, por tanto, la armonía. Y por eso la doctrina social de la Iglesia viene a intentar armonizar sobre ese principio y, además, jerarquizados, dignidad humana, bien común, eh, subsidiariedad, eh, solidaridad, subsidiariedad. ¿no? Entonces, eh, es, es así. ¿no? Eh, y, y eso hace que también perdamos de vista, un poco también en la me, polarización en la que estamos, eh, las, eh, el, verdadero tipo de conflicto. el verdadero tipo de conflicto no es, a mi modo de ver, izquierda o derecha, no es eh, liberales y marxistas, sino es dominadores y dominados. Porque toda sociedad humana tiene alguien que gobierna y alguien que asiste o que, que, que sigue al gobernado. El punto está en saber si esa dominación es justa o no es justa. Si, res si responde o no a esos principios de la naturaleza humana que, que posibilitan una convivencia justa, ¿sí? Me parece, pero bueno. Profesores y alumnos, por ejemplo, ¿no? ¿Por, sí. ejemplo ¿Eh? por ejemplo, padres o hijos. Por favor, sí, por favor. Bueno, eh, quiero empezar pidiendo perdón antes de nada, porque la pregunta que voy a hacer es un poco complicada y va a requerir un poco de desarrollo. Entonces Yo siempre odiado al típico que aprovecha el turno de preguntas para soltar su rollo y yo voy a hacer justo eso. Eh, pero es que es una pregunta que tengo genuina, que me conflictúa y que aprovechando este tema, ¿no?, y que has trabajado y pensado estas cosas, Javier, y este plantel, pues sería tonto si no, si no aprovecho y la pregunto. O sea, mi pregunta es... Si es posible pensar la política, pensar lo social más allá de ya de Hobbes y de Rousseau, ¿no? Más allá de pues eso, eh, el contrato social, el, el constitucionalismo moderno, ¿no? Que nosotros somos con nuestra voluntad es fundante, ¿no? Y nos damos unas leyes, nos damos un, un sistema político, ¿no? eh, Constituimos la sociedad política, más allá de la soberanía, más allá de la voluntad como legisladora, o sea, es, es posible salirse de eso, ¿no? Porque las propuestas que se han hecho Estoy pensando en las propuestas cristianas a, a Hobbes y a Rousseau. Se han hecho desde Hobbes y desde Rousseau. ¿no? Eh, hay una primera propuesta ¿no? que sería pues, la liberal, la de la democracia cristiana, que sería exaltar a Rousseau, ¿no? exaltar a Locke y sorprendernos de que acabamos en Hobbes. ¿no? Entonces, pues eso, eh, postura una libertad eh, absoluta, fundante, eh, una voluntad eh, absoluta, emancipadora, y luego me sorprendo pues, que acabo en proyectos autoemancipatorios ¿no? y auto, de autoconstrucción. Y luego, pues eso, quiero constituir una neutralidad en el espacio público y me sorprendo cuando aparece una ideología que usando mis mismos fundamentos de autodeterminación, da, da, da, da, se impone, ¿no? Porque la política al final no es crear neutralidades, sino crear, eh, sino perseguir un bien, ¿no? Entonces, en cuanto aparece una ideología que persigue un bien y que lo impone, me sorprendo, ¿no? Me sorprendo que acabamos ahí. Que yo quería a quería a Locke y a Rousseau y he acabado en Hobbes. Y luego hay otro proyecto, ¿no? Eh, otra respuesta a lo social y a lo político, que sería también lo mismo, ¿no? Poner tronos a las causas y uno a las consecuencias. Sería combatir a Rousseau con Hobbes. Estoy pensando en el proyecto más reaccionario, pues de Donoso, de Demestre, de Bonald, de Carl Smith luego, ¿no? De querer usar a Hobbes para contener, eh, para combatir a Rousseau, ¿no? Pues... Eh, pues sí, la voluntad. O sea, quiero volver no a la voluntad popular, quiero combatir la voluntad popular con la voluntad del soberano. Quiero volver a una verdadera soberanía, ¿no? Quiero usar a Hobbes para luchar contra Rousseau. Entonces mi pregunta es eso: se puede pensar, no solo pensar, sino actuar en política más allá de Hobbes y Rousseau. O sea, se puede volver, pues eso, a un Aristóteles y hablar de bien común, de justicia, de homonoia de una mente y un corazón comunes, ¿no? O no, o hay que intentar ya, pues salvar algo de Hobbes y de Rousseau, o meter a Platón y a Aristóteles en Hobbes y en Rousseau. No sé, esa es un poco... Perdón por el rollo, de nuevo, ¿eh? <ríe> Me alegra que me hagas esta pregunta. <ríe> ¡Qué barbaridad! Eh, porque, bueno, según ibas hablando, yo iba pensando, bueno, ya me encantaría a mí conocer a Carl Smith un eh, poquito más, eh, que además es un hombre pues, que estuvo alguna vez en mi universidad. Yo estudié en la Universidad de Navarra, era íntimo amigo de Álvaro Dorsi y tal y cual, y bueno, y, no, no, hay todo un campo de conocimiento extraordinario ¿no? que, que yo no tengo, desde luego. ¿no? Pero yo tengo la intuición, eh, bueno, al menos la intuición del, del libro, ¿no? justamente era eh, Hobbes-Rousseau lo siguiente, creo que tendría que ser lo anterior, es decir, eh, recuperar a Platón, recuperar a Aristóteles. ...y recuperar, digamos, la síntesis superadora de Platón y Aristóteles... ...que te encuentras en el cristianismo, es decir, en la reafirmación... ...que esto sí que he dicho antes, del de carácter eh, sí, fundante de la dignidad humana... Eh, ...no de unos cuantos humanos, no unos somos más humanos que otros... ...o no unos hombres que además son humanos, sino del, de, de la totalidad de los seres humanos... ...en su igualdad de hijos de Dios y en su condición de, de novedad. Vamos, a mí allí, eh, en esto me me, sí que me inspira, eh, pues en parte, Noja ha, Hannah Arendt, ¿eh? en parte Manuel Levinas, pero bueno, quizás de un modo más radical, eh, realmente la, la propuesta cristiana, ¿eh? que, que, que en buena parte es recuperar lo anterior. ¿eh? Y de, realmente, quizá eso también responda a la razón de ser del orden del libro, ¿Eh? porque francamente el callejón sin salida casi del, con, no, del combate dialéctico entre, entre Hobbes y Rousseau viene en ambos casos de una pérdida de relaciones tan básicas como, como la amistad, como el pensamiento, como el que hay algo más que la propia seguridad o que hay algo más que... No sé, que estar feliz en un árbol comiendo fruta. ¿eh? Por lo cual, eh, bueno, y quizá eso también tenga que ver pues con las propuestas que tampoco conozco, ¿eh? pero tan contemporáneas de ciertos comunitarismos o de, de McIntyre, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Mm? Que es un volver a Aristóteles, un rescate de Aristóteles. Primero tú si quieres. No, a mí me, me parece que, que efectivamente el, el, el planteamiento del libro va un poco por allí. ¿no? Entonces yo creo que sobre todo la recuperación, de, la recuperación y, la, y la profundización de, de lo que propone Aristóteles, el sentido de la naturaleza. Pero la naturaleza la entendemos hoy muchas veces vinculada a lo biológico y a lo físico. Entonces entendemos que la naturaleza humana es nuestro genoma y Aristóteles no está hablando de eso. En Aristóteles cuando habla de la naturaleza en, el, en relación con los hombres habla de que tenemos lenguaje, eh, logos, y, por tanto, eso implica hacia atrás como fundamento que tenemos pensamiento, razón, intele intelecto. Y, por tanto, también libertad, porque no hay inteligencia si no, si no hay libertad. Pero hacia afuera tenemos comunicación con otros. El lenguaje no tendría sentido si fuéramos islas. Sí, las islas no se relacionan entre sí. entonces Pero nosotros tenemos lenguaje como un dato de nuestra naturaleza. Eso genera, o de allí viene una ley natural, es decir, un modo de ser que me, me pone en la existencia y, y determina pues, eh, cómo debo ir funcionando. Cuando además sobre esto viene el cristianismo y me dice, ya, pero yo me, la relación fundamental no es solo con mi padre y mi madre que me han eh, dado origen físico eh, o con eh, la gente con la que convivo en clase, eh, em, sino que mi relación fundante es la relación con el otro absoluto, eh, que además me ama y entonces iguala, entonces... Quizás por aquí se puede empezar a hablar de esos, de esos fundamentos que, que superen un tipo de convivencia, pues de nuevo, polarizada, enfrentada y, y, y todo eso, me parece. ¿vale? También hay una cuestión que, eh, que, que, que Javier pone cuando habla también de Platón ¿no? y, y, y plantea el, la labor del, del político, ¿no? del, del jefe, del, del rey filósofo. ¿no? Eh, y, y dice muy bien, ¿no? eh, el, el filósofo tiene que, como, como gobernante, tiene que, Entendamos filósofo no como el, el doctor en filosofía, sino en el contexto de Platón como el que tiene la prudencia, la sabiduría, ¿vale? para poder gobernar a los otros. Es el que ha salido de la caverna y ha vuelto a ella porque ha contemplado el bien y quiere ayudar a los demás. Entonces, tiene que conocer el fin, por eso ha salido de la caverna. Tiene que saber gobernar, eh, saber que gobernar no es solo un asunto técnico, pero también es un asunto técnico, que, que eh, más bien consiste en lograr ordenar a los técnicos. Tiene que conocer el fin y los medios. Pero tiene que tener también eh, un, un tercer elemento y es calibrar las consecuencias de la, de, de la gobernación, calibrar a dónde estoy llevando. Entonces, si no tengo claros fin, medios y consecuencias, es extraordinariamente fácil confundir los términos y usar los medios como fines o buscar las consecuencias como fines y hacer de los fines los medios. ¿Sí? Entonces, eso tiene su orden y es necesario comprenderlo. Yo no, no tengo una respuesta, ¿eh? pero tengo una, una opinión, muy o una, no es una opinión tampoco, es, es, una, es una intuición quizá fruto de, la, de una cierta reflexión sobre ello, pero no es, no es una respuesta. O sea, que no adelanto, no es por falsa modestia, sino porque literalmente eh, quedarías defraudado. Um, si, si, si tratara de justificar lo que voy a decir ra, muy racionalmente, pero hay una, hay una autora que a mí me llama mucho la atención, que es eh, Chantal del, del Son, que la conocerás perfectamente. Yo creo que ella um, lo que trata, toma como punto de partida, evidentemente, la, la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Dice: a, a partir de ahí parece que es como si se hubiera perdido la esperanza sobre la condición humana. Eh, y ya no fuera posible pensar en una política orientada hacia el bien común. Y entonces, por tanto, es como una cesura en el pensamiento político y lo que no pone son las, los fundamentos para construir sobre ello. Y de hecho, en la, la Chantal del son más reciente aparece me parece a mí como una persona ciertamente eh, melancólica, eh, que, que, que tiende a justificar los populismos eh, como una lucha constante entre distintas eh, ideologías, ¿no? Creo que, la, creo que la escapatoria, y lo decía Javier, y, y es lo que apunta el libro, y yo, Javier, creo que tienes que escribir la continuación. Eh, te, lo, te lo he dicho al principio, ¿verdad? O sea, no he leído esta pregunta. Te lo, te lo he dicho, se lo he dicho a Javier al principio. ¿Por qué? Porque la DSI la deja encuada. Lo plantea como una salida no suficientemente eh, vinculada a personas concretas con los riesgos que eso tiene. Habría que hablar más bien de pensamiento social de la Iglesia, como dicen los, los anglosajones Catholic Social Thoughts. Creo que por ahí puede venir, más que doctrina social de la Iglesia, Catholic Social Thought. Por ahí puede venir una vía. ¿Y, y por qué? En el fondo, en el fondo, lo, en el fondo lo sabemos. Eh, lo sabemos porque en el fondo no tiene que ver tanto con el pensamiento de Hobbes, Rousseau o muchos otros que han venido después, sino con el hecho de que después de Pentecostés, después de, después de la muerte del suficiente Cristo y la venida del Espíritu Santo, sabemos que toda la revelación está dada, no hay nada nuevo que no que vaya a ser revelado, que no se haya revelado todavía, lo tenemos ahí, tenemos todos los ingredientes y la doctrina social de la Iglesia nos ayuda a interpretar la realidad a la luz de esa revelación para plantear propuestas siempre nuevas y siempre antiguas. Pero siempre nuevas en un sentido teológicamente y filosóficamente genuino. Javier habla de que cada vez que nace una persona, el mundo uh, se renueva radicalmente. Cada vez que aparece alguien en el mundo el mundo se renueva desde lo más profundo de su esencia. Entonces, eh, la DSI en los últimos años, me parece que sobre todo con Benito XVI y con eh, el Papa Francisco, ha tratado de ofrecer una nueva vía, ha tratado de leer la realidad global, hipercompleja, que avanza y que cambia una velocidad vertiginosa, muy tecnológica eh, y que ha llegado al final de un sueño, ¿no? del, del sueño... Uh, quizá a partir del 89 ya lo empezamos a ver, o de la, de la caída del muro de Berlín, pero ha llegado como al final de un sueño, al final de una época, donde evidentemente nos damos todos cuenta de que hace falta superar los viejos planteamientos para pensar en la política. ¿no? Y, y, y Benito XVI, sobre todo en Caritas in Veritate, el Papa Francisco en, en Fratelli Tutti, tratan de partir de esa, de esa crítica que hace Chantal del Sol para volver a construir un pensamiento político sobre el fundamento de la caridad, desde una perspectiva más dogmática, en Caritas in Veritate y más profética en Fratelli Tutti. Pero creo que hay una vía muy prometedora para recuperar la convicción de que el bien común puede eh, verdaderamente unir a las personas más allá de sus circunstancias y de sus ideologías. Eh, y está muy bien que hable del bien común porque remite inmediatamente a la caridad, que no es la amistad ni siquiera, ¿verdad? La caridad es la amistad entre Dios y el hombre. Es, es, es decir, en las relaciones horizontales entre personas en una sociedad, crea una relación vertical. Las dos personas, los miembros de una sociedad, solamente se entienden a la luz de la verdad revelada sobre ellos mismos. Solamente se entienden a la luz de la figura de Cristo. Son incomprensibles para sí Juan Pablo II, ¿verdad?, si no se entienden desde, desde Dios. Eso que puede sonar buenismo común, no lo es. No, no, bueno, mira a Tomás ya por, por, por eso, porque como siempre... que Pero no, no es Tomás. Puede, puede parecer buenismo, pero no lo es a la luz de la crítica de Delsón, porque lo que queda es Hobbes y Rousseau. Y Hobbes y Rousseau ya sabemos hoy, en un ambiente universitario, que son, tuvieron, alguna, tuvieron grandes generalidades, interpretaron al ser humano... Eh, o algunas experiencias con mucha, con mucha inteligencia y con mucha perspicacia, pero absolutizaron lo que encontraron y construyeron los sistemas profundamente erróneos. Entonces creo que ahí, eh, ahí está la clave y algunos autores como Taylor, Charles Taylor o McIntyre aportan también a ese, pero está creo que mucho por hacer. Así que nada, mucho ánimo, Javier. Sí, eh, el principio, al principio tu pregunta hablabas y también ha surgido ese término en esta mesa varias veces, ...de la libertad fundante, es decir, la libertad como valor absoluto. Otra vez, como, eh, como liberal, tengo que decir que los liberales no creemos en la libertad fundante. Los liberales creemos en la libertad, pero no en la libertad por encima de todo. Eh, la libertad, alguna vez he, he, he oído decir que es... ...he oído una definición que es el, el inmenso privilegio que tenemos los seres humanos de ser capaces de optar por el bien y descartar el mal. Y yo no soy una excepción entre los liberales. Lo que pasa es que cuando se habla del liberalismo y de la libertad fundante y de tal, estamos aplicando una discusión del siglo XIX a una situación del siglo XXI. La discusión del siglo XIX de Pío IX y del sílabus y de Cuánta Cura sobre el tema de la libertad era sobre la libertad fundante, era sobre la... Un movimiento, otra vez, más filosófico que económico, que era la libertad como valor absoluto. Hoy en día, hoy, siglo XXI, se cuentan con los dedos de una mano, y desde luego yo no estoy entre ellos, y la inmensa mayoría de los liberales no están entre ellos, los que creen en la libertad como valor absoluto. No exi existen, sí existen, pero prácticamente son una excepción, y además, diría que ignorada... ...por la mayoría de los liberales. Bueno, yo quería... Eh, ...creo que ya terminar... Eh, ...llevamos aquí ya una hora cuarenta ...o cuarenta y cinco minutos... ...pero quería señalar... Eh, ...que estoy eh, encantado... ...porque creo que hemos conseguido... ...el primer objetivo ¿no? de esta sesión... ...que era el que tuviéramos una experiencia... ...muy universitaria... ...en la que cuatro personas y luego estaba yo, pues han ido hablando desde sus perspectivas en torno a un texto y eso nos ha abierto a multitud de temas, a multitud de retos futuros a, eh, bueno escuchar a Salvador, pues casi casi dan ganas de dar al play eh, y, que, y que hable horas y horas de cualquier tema escuchar a Juan, escuchar a Tomás, eh, bueno, creo que ha sido un, un momento fantástico de eso, de ver cómo la universidad, eh, además de dar clases, además de ayudar a conseguir grados y distintas, eh, eh, no sé, distintos niveles académicos, es eh, sobre todo esto. Eh, un lugar eh, casi paradisiaco, casi rusoniano, en el que todavía unos cuantos frikis eh, se reúnen a discutir y a pensar. También por el propio placer de hacerlo ¿eh? y no buscando otra cosa a cambio, más allá de aprender juntos, de disentir juntos y de crecer juntos. Muchísimas gracias por, por haber venido.